Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi posada, a mi querido canal de Youtube ¿Cómo les va queridos y queridas? Por supuesto, claro que sí Bueno amigos y amigas, hoy voy a hacer un video bastante bastante cortito, no tiene que ver con mucho contenido de World of Tanks Obviamente no puede faltar acá atrás de la imagen de un Panther hermoso, Panther 8.8, uno de los mejores tanques del juego Ponele Así que bueno amigos, pero vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con este video en particular y tiene que ver con una cuestión muy muy sencilla y es que quiero agradecerles de corazón porque somos una de las comunidades más grandes de Latinoamérica, eh, así que podemos decir que la Nando Army es una de las comunidades más grandes de WOT en Latinoamérica, de a poquito vamos creciendo día tras día y yo realmente estoy muy contento y se los quiero agradecer a todos ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer para agradecérselo, chicos? De paso, ya les digo que abajo, en la descripción del video, van a tener un enlace en el cual van a poder meterse en un grupo de WhatsApp que voy a crear. Va a ser un grupo de WhatsApp, a diferencia del anterior, que fue un caos, fue un caos total porque todos podían escribir, todos podían participar y todos tenían muchas ganas de opinar. Y está buenísimo y me encanta, pero la cuestión es que 150, 200 personas escribiendo a la vez, imagínense lo que es, es un caos total, no se entiende absolutamente nada. Entonces lo que va a hacer básicamente va a ser crear un grupo de WhatsApp para la gente que sigue el canal y que quiere estar informada acerca de lo que sucede en el canal, ya sea que subo videos, alguna publicación, que estoy en directo, que estoy con la cuenta Sheriff, chicos, hay gente que se ha ganado 7000 y pico de monedas de oro, una sola persona. ¿Por qué? Porque están todos los directos que hago con la cuenta Sheriff. ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente no se entera, no sabe qué es un Sheriff, no tiene ni idea. Hay un montón de cuestiones de WOT que la gente tal vez no, no llega a enterarse lamentablemente porque no están los recursos dados para eso, porque YouTube no notifica, porque a veces las redes sociales no dan abasto o porque a veces hay demasiada invasión de información. Todo esto lleva a que a veces se pierdan cosas que están muy buenas, que les pueden servir y que son reinteresantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar abajo un link directamente que va a ser un enlace para que puedan unirse al grupo de WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer entonces con ese grupo de WhatsApp? Entre la gente que esté dentro de ese grupo de WhatsApp, vamos a estar sorteando 30 días Premium, chicos. Entonces... Mi forma de agradecerles de ser una de las comunidades, no quiero decir la comunidad porque sería de, de, de agrandado y yo no soy así y no me gusta tampoco. Pero sí que les voy a decir que tenemos una de las comunidades más grandes de What PC en Latinoamérica. Así que eso me deja muy muy contento, muy tranquilo porque sé que estoy haciendo las cosas bien y sé que ustedes aprecian mi trabajo. Tengo mucha gente que me rodea y sé que también hay gente que que Está empezando a, a, a ver Que estamos creciendo y tal vez puede que les moleste Es entendible También yo siempre quiero transmitir la mejor onda Quiero estar bien con todo el mundo Y quiero que todo el mundo Pueda tener un what en paz Por decirlo así Entonces por eso desde acá Desde mi lugar esto corre por cuenta Totalmente y 100% de Nando O sea mía Acá Wargaming no tiene nada que ver El premio lo pongo yo hacia ustedes En forma de agradecimiento por que están haciendo crecer al canal de manera exponencial. Entonces, requisitos para participar del de sorteo por 30 días de cuenta premium, chicos. Estar suscritos al canal, dejar like en este video y estar en el grupo WhatsApp. Son tres cosas que tienen que cumplir. Si cumplen esos tres requisitos, ya están participando por el sorteo. Si voy a sacar, voy a hacer el sorteo el día eh, 30. El día jueves 30. Si el día jueves 30 eh, voy a sacar seguramente un par, yo calculo que tres, un ganador y dos suplentes seguramente. Que tal vez puede que haya alguna sorpresilla también por ahí. Pero lo que quiero dejar en claro es que para el ganador va a haber 30 días de cuenta premium. Pero tiene que cumplir los tres requisitos. Haber dejado, porque se los voy a pedir, porque es un buen premio, les voy a pedir la constancia de estar en el grupo WhatsApp... De haber dejado el like en el video, le voy a pedir captura de pantalla y de eh, estar suscrito en el canal. Tres requisitos chicos que tienen que cumplir sí o sí. Los quiero mucho, muchísimas gracias de corazón por hacer este canal tan tan grande y una de las comunidades más grosas que tenemos en Latinoamérica. Y no quiero que seamos una de las más grosas, sino que seamos la más grossa de Latinoamérica, la más grande de Latinoamérica. Y eso solamente se puede lograr gracias a ustedes. Así que chicos, ya saben, 30 días de cuenta premium. Estar suscritos al canal, dejar like en este video y estar en el grupo WhatsApp que estoy dejando abajo seguramente en la descripción del video el enlace para ese grupo que va a estar buenísimo. Y van a poder estar al tanto de todo lo que pasa en la Nando Army acá en el canal de, de Nando Capo, o sea de mí quien les habla. Muchas gracias, suerte. Cuídense, cuiden esa salud Cuiden a la gente que quieren Y nos vemos en la próxima Chau chau